Bueno, Male de la 3.12 también en la actividad hoy del torneo Silvia Rogetti ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué me contás? Eh, no, bien, muy bien La verdad que costó llegar en realidad porque nos tomamos colectivo Salimos de la, de la escuelita y fuimos a tomarnos el colega a la calle Novela, así que enganchamos el 9, nosotros que trajimos 54 chicos, ah, llegamos a la parada no, estaba las la tres con la, la misma cantidad, así que metimos en el mismo colectivo los ciento y pico de pibes con los que veníamos, así que nada, re bien, la pasamos bárbaro. Un día que nos reacompañó, nos organizamos bien nos, con los compañeros, con los chicos, así que nada, re contentos. Vale, todos. ¿y vos hace, hace cuánto que estás trabajando en educación? Eh, hace ocho años y en la escuela estoy hace seis ya. Sí, así que estos chicos bastante. los tengo de primer, de primer grado, ah, así que re lindo, re contento. ¿Y qué te sugiere esta idea, digamos, de hacer un torneo con el nombre de Silvia Rogetti, no? La verdad que fue fuertísimo, es fuertísimo porque la verdad que todavía no, no aprendemos un montón uh -huh. de cosas, seguimos sin aprender, seguimos trabajando y bancando escuelas que están en, en pésimas condición. condiciones, así que la verdad que esto nos motiva en realidad nosotros más que nada que ponemos el cuerpo Está en un montón de sentidos. Está así que la verdad que y mañana viste que hacemos bien. una jornada de lucha, ¿sabías? Sí, a ah, qué bueno, bueno un presentes en la jornada de lucha. Sí, bueno, vale, buenísimo. Vale. Gracias, Vale. vale. vale. Dale, no, no, vale. Gracias.